Eso estamos acá hay que arreglarlo porque ahí puede haber un accidente, se daña y se arregla, así hasta dos o tres días, así esta semana enterita. ¿El llamado usted le hace a la autoridad? Es ah, bueno que, que, que preguen como el asunto, que se pongan para eso, para arreglar eso. Es mal, porque eso produce un accidente, porque casi nadie se fija en el otro, no me fije en el que está pendiente que va a cruzar y cuando mira vea, hay un accidente ahí. Y eso tiene más de una semana, sí. Esa situación hay que arreglarla porque que hay un pequeño, una pequeña dificultad. Entonces si, no, si eso está dañado y el síndico, ¿en qué es lo que está el síndico? El síndico se está, se está portando súper mal. Vamos a, poner, vamos a ver si atacamos un poquito el síndico.